Hola a todos y bienvenidos a este tutorial eh, de, eh, bueno, sobre la plataforma eh, ACS eh, que tenéis disponible y ha sido elaborado por el canal de Youtube del que hay Antonio Dujoa eh, Concretamente vamos a explicar eh, cómo es la plataforma eh, de la American Chemical Society, eh, la sigla eh, ACS y concretamente, eh, esta plataforma lo que contiene son 54 revistas de química a texto completo. Por lo tanto, es un recurso fundamental para, la, para el área de la química. Eh, además, la Biblioteca Universidad de Sevilla tiene acceso a todo lo que es el archivo retrospectivo. Eh, bueno, que esto lo podemos ver justo en la información que tenemos aquí, en el catálogo. Bueno, vamos a conectarnos a, a la plataforma en sí, para que veamos eh, cuáles son las opciones principales. Bueno, esta es la plataforma de ACS eh, y, fundamentalmente, eh, puesto que se trata de una plataforma de revistas electrónicas pues incorpora, de alguna manera, pues, como dos tipos de utilidades. Por un lado, todo lo que es el acceso a las propias revistas y, por otro lado, este menú que tenemos aquí y con distintas pestañas que después vamos a, a analizar. Para conocer eh, las revistas que podemos consultar en esta plataforma, tenemos eh, fundamentalmente estas tres opciones de aquí. La que nos aparece por defecto es el acceso a las publicaciones alf ordenadas alfabéticamente, de forma que bueno, pues si nos interesa una cualquiera ya podemos acceder a ella haciendo clic. En, en el título y bueno, podemos ver un poco pues datos de la publicación y acceder pues a, ya al contenido de las mismas ¿Vale? eh, Aquí tenemos distintos, por ejemplo, la, pues, podemos ver la publicación actual eh, tenemos además distintos indicadores por ejemplo, factor de impacto, etcétera. Esto por un lado, ¿vale? La otra opción es que podemos ver también las revistas eh, ordenadas por eh, lo que es las categorías temáticas del Chemical Astral Service. ¿vale? Entonces, son cinco temas concretos y podemos, pues, desplegar y ver qué revistas, pues, se incluyen dentro de esa categoría temática. Y por último, eh, podemos también ver las revistas, pero eh, bueno, mediante eh, bueno, una forma más visual a través de las cubiertas de las mismas. ¿sí? Por si la queremos ver o identificarla de, de alguna manera. Esto por la forma de acceder a todo el contenido de la plataforma. Y como he dicho, eh, ahora lo que vamos a ver es. Eh, ¿Qué podemos hacer en estas tres opciones básicas? ¿no? La primera opción, la que nos aparece por defecto, es una opción de búsqueda eh, que, como vemos aquí, por esta ayuda contextual, pues podemos hacer una búsqueda de, por texto o, por ejemplo, por un DOI. Eh, podemos desplegar aquí los campos. ¿vale? Por ejemplo, pues yo puedo decir, voy a buscar en el Astra eh, y por ejemplo pues voy a buscar nanomateriales nanomaterials vale por ejemplo structures eh, vale y ahora ya pues le doy a buscar y obtendría pues el resultado ¿Mm? aquí está ya el resultado de, de la búsqueda y ahí, bueno, pues puedo ir, puedo además filtrar, puedo ir filtrando por, por estos eh, facetas que tenemos aquí, pues por tema, por revista, etcétera, ¿Vale? Esto sería la, la primera opción, que es la opción de, de, de Search. Si, por ejemplo, eh, esto, como hemos obtenido 2000 resultados, queremos... Quizás especificar más, pues podemos poner, por ejemplo, añadimos catálisis y le damos a buscar y eh, el número de resultados, como veis, se reduce de 2.000 a 405, ¿vale? Bueno, esto es una opción. La segunda opción es la opción eh, citación, cita, cita, citación, cita. Esto es algo que incorporan eh, todas las plataformas de revista electrónica, que es la posibilidad… el como si accediéramos al sumario de contenido de la revista, ¿vale? De forma que yo puedo, pues claro, puedo, pues a lo mejor quiero acceder a un número concreto de esta revista, ¿vale? cuando pues por ejemplo, vamos a seleccionar, por ejemplo, eh, esta, ¿no? ACS, eh, que tiene con el título abreviado, eh, y pues, por ejemplo, estamos buscando el volumen 4 y fijaros que podemos en un momento dado, pues indicar una página concreta, y le damos a buscar la referencia concreta ¿vale? y lo que hace es llevarnos justo al, al número que nos interesa ¿vale? bueno, pues esa sería otra, otra de las opciones eh, la tercera opción que aparece en el menú es por, por tema que es exactamente lo mismo que hemos visto antes, sería por la categoría temática de, de, del caso, ¿vale? eh, Como todas las plataformas de búsqueda, para aquellos que quieran hacer una búsqueda mucho más pertinente, pues tenemos la búsqueda avanzada, en la que ya, por ejemplo, pues, en lugar de buscar por texto, pues podemos utilizar eh, operadores booleanos ¿vale? y desplegar en distintos campos, y, bueno, incluso buscar por, por figura, podemos limitar eh, por fecha de publicación, eh, incluso bueno, cosas relacionadas con contenido, tipo de acceso, etc. ¿Vale? Eh, para finalizar, únicamente recordar que como todas las plataformas, y como la mayoría de las bases de datos eh, hoy en día, pues eh, también la, esta plataforma tiene una opción de registro, ¿vale? Que para, eh, en este caso, pues establecer alertas o, bueno, eh, personalizar mucho más lo que es la, la interacción con la, con la plataforma. Y para ello, pues hay que crear, eh, como aquí bien informa, un un identificador eh, un, que se conoce como ACSID. Bueno, pues esto es todo. Eh, si tenéis cualquier duda, pues eh, podéis dejarnos vuestras consultas eh, a través de los comentarios del vídeo o bueno, por cualquiera de los canales de comunicación de la, de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Un, un saludo a todos y muchas gracias por vuestra atención.